¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir un masito que combina a Yuri con Stature. Antes que nada un agradecimiento al streamer Braude quien nos comparte este masito de acá que tanto para torneos como para ladder estoy viendo que está funcionando bastante y de seguro hay algunas preguntas que tienes con respecto a lo que estás viendo en este mazo. Hay algunas cartas acá que están un poquito raras como por ejemplo Psylocke pero este es algo que vamos a desarrollar más adelante. Aunque Yuri ya ha sido nerfeada buen tiempo y con eso bajó bastante el poder de su propio arquetipo aquí en este masito muchachos se ha copla bastante bien y ya les voy a decir más adelante por qué y en el metajuego actual, muchachos, este masito navega bastante bien. Lo que sí es bueno recalcar es que este mazo no es barato. Este mazo sí es medianamente caro. Y aquí hay algunas cartas que bien se pueden como no se pueden también reemplazar. Y ahora en la sección de reemplazos, muchachos, la carta que puede ser reemplazada aquí vendría a ser Jeff. Esta es una carta de serie 5, así que si le bajamos un poquito de repente para que este masito sea más accesible, podrías reemplazarlo por Starlord o podrías reemplazarlo también por Scarlet si es que por ahí te gusta Jugar un poquito con el RNG para poder este cambiar ubicaciones que no te sean favorables, o también podría ser reemplazada por Lizar no que esta es otra carta también muy interesante con muy buenos stats, muchachos. Y la siguiente carta vendría a ser statior Esta carta de acá podría tener un reemplazo. Recuerden que Statior es una carta de serie 4. Es una carta que todavía va a bajar a serie 3 en el mes de julio. O sea, para que sea de dominio popular, todavía falta un par de meses. Es una carta bastante buena y que hace que se justifique la presencia de Black Ball también, ¿verdad? Si tú quieres. Quitas a Stature de acá, imagínate, a Black Ball lo haces un poquito intrascendente, ¿no? Lo haces muy poco relevante. Entonces, ¿qué pasa? Stature acá, si tú quieres, tú me dices, tío, yo quiero jugar de todas maneras este mazo, dame una, una manera, por favor. Por ahí, de repente, tú puedes reemplazar Stature con Spider Morales, siempre y cuando estés dejando a Jeff o a Jeff lo reemplaces por el Nightcrawler. Si haces eso, de repente hay alguna viabilidad, pero el tema acá de reemplazar tanto Stature como Jeff, lo puedes hacer, pero el problema es que este mazo baja bastante sus chances de ganar. Y también debilita un poquito las sinergias que tiene entre todas las demás cartas Y ahora pasemos a la explicación del masito muchachos Aquí comenzamos con Nebula Como ustedes ya saben una carta bastante poderosa Bastante buena la verdad De pase de temporada Coste 1, 1 de poder Pero lo más importante es que condiciona a que el oponente esté jugando en la ubicación de Nebula Para que no se bostee Y recuerda que acá tienes formas de protegerlas también con armor no Inclusive si lanzaste a Nebula de repente en un Santo Santorum O alguna ubicación que sea difícil de jugar Pues tranquilamente se va a ir estar bosteando sin ningún problema y la siguiente carta que vamos a ver acá seguramente ha provocado muchas dudas o muchas preguntas en todos ustedes Psylocke es una carta que no se va a utilizar en turno 2 sino lo más eficiente que se va a utilizar va a ser en turno 3 esta carta tiene un rampeo la verdad bastante bonito y cómo va esto generalmente tú puedes utilizar en turno 3 a Psylocke y para turno 4 puedes estar ya jugando a Black Ball y estar activando a Stature y dejándola de repente lista para turno 6 el otro combo también que tiene Sylog acá es que tú la puedes jugar en turno 3, en turno 4 no juegas nada y en turno 5 puedes estar jugando Shuri con She-Hulk y si no tuvieses ninguna de esas cartas como opciones muchachos recuerden que en turno 3 puedes jugar a Sylog y para turno 4 puedes jugar a Vision Stature, puedes jugar a la misma Capitana Marvel o sea de todas maneras puedes adelantar alguna carta fuerte para poder jugar el turno 5 alguna otra cosita que te pueda ayudar también y ahora nos vamos con Armor una carta totalmente relevante muchachos en este mazo porque lo Mejor que puede hacer Armor acá, aparte de proteger a Nebula, también es proteger a Shuri. Porque, ¿qué sucede? Donde vas a lanzar Armor, generalmente vas a jugar Shuri y luego vas a jugar la carta que va a inflar Shuri. Como la juegas en la misma ubicación, tienes que tener cuidado porque, generalmente, el oponente te está esperando ahí con un Shanshi para que te destruya la carta que le estás doblando el poder a Shuri en ese turno. Así que ten mucho cuidado y lo que hace Armor justamente es poder manejar esa situación. Muchachos, y aquí la siguiente carta debería ser Jeff, pero también acá tenemos un reemplazo bastante bueno que podría ser Iceman para aquellos que no tengan Jeff. Ya les he hecho varias alternativas en la sección de reemplazos, pero de todas maneras las primeras gameplays que ustedes van a ver aquí va a ser con Iceman. Iceman es una carta de control bastante buena también para aquellos que todavía no tengan a Jeff. Esta cartita cumple una función muy importante generalmente de poder romperle algún combo o alguna sinergia buena al oponente desde su mano en algún turno luego de haber lanzado a Iceman. Luego aquí tenemos a Polaris, que esta carta disruptiva va a ser muy importante en este mazo porque también te puede ayudar a mover algún una carta importante que el oponente te esté jugando En este caso puedes mover una nebula O puedes mover un Bucky Barnes de repente Y impedir que ese Bucky Barnes sea destruido Por un Carnage o un Deadlock O sea, Es muy importante acá Polaris Ha sido una cosa bastante buena Incluso en el trono espacial también te puede Trasladar una carta del oponente a ese lugar Y simplemente con el poder que tiene Polaris Deberías estar ganando sin problemas en esa ubicación Luego nos vamos con Shuri Esta carta ya casi había sido olvidada Pero con este mazo vuelve a recobrar fuerza Shuri acá lo que va a hacer muchachos es duplicar el poder de alguna de las cartas Que se encuentran en la segunda línea de este mazo Acá tú puedes duplicar incluso a Capitán Marvel A Vision, a Black Bolt, A She-Hole, a Stature también a veces no es necesario que Yuri la, la esté jugando necesariamente en turno 4. A veces mediante ciertos combos las puedes jugar en turno 5. O la puede jugar también en el mismo turno 6 con, en combinación con Stature. Y ahora nos vamos con el compañero inseparable de Yuri que vendría a ser Taskmaster. Esta cartita de acá ya no era como antes. Igual donde podías copiar un Red Skull bastante potente o con mucho poder. Ahora ha bajado un poquito más el nivel de Taskmaster. Pero sigue siendo un buen poder digamos para poder ganar en una ubicación. Acá tú puedes copiar el poder de un Black Ball. De un Vision, no, O de repente por ahí de una She-Hole Si es que hiciste el combo en turno 5 con Shuri O de repente de una Capitana Marvel Que vendría a ser lo menos óptimo de todo Pero de todas formas un Taskmaster te da cierta solvencia Para poder jugar en turno 6 Se podría decir con un buen poder Y aquí también hay un combo interesante También que tú puedes hacer con Shuri en turno 4 Simplemente juegas a Shuri en turno 4 No juegas nada en turno 5 Y pierdes prioridad de por sí Tu oponente va ganando prioridad Y en turno 6 estás jugando a She-Hole con Taskmaster y vas a tener pues 18 de poder En cada de las ubicaciones donde quieras jugar Y eso va a ser muy interesante Porque ahí el oponente El shang no le va a servir de nada Y tú tienes una gran posibilidad de poder ganar sin problemas Y ahora nos vamos con Capitana Marvel Esta carta llega a carrear bastante Muchachos, sobre todo para aquellos que no estén Utilizando Jeff, Capitana Marvel Se puede ir a aquellas ubicaciones donde no se puede Jugar haciendo que se gane la partida Incluso en los puentes eh, Desvencijados, no me acuerdo cómo se llamaba este, Esta ubicación donde se destruyen todas las cartas hay más de una en, el, en la partida final después de que se resuelve todo pues Capitana Marvel se puede ir ahí y simplemente también te gana la partida, es muy buena carta y encima si le pones a Shuri y le duplicas el poder pues es un 12 de poder que se puede ir a cualquier lugar donde le convenga más digamos para ganar la partida y así te puede terminar carreando la partida ahí, luego nos vamos con Stature que es una de las razones principales de que este mazo pueda funcionar bien, recuerden que Stature acaba con Bar muy bien con Black Ball, Black Ball una vez que descarte una carta o incluso también hay otro ubicaciones que descartan como Sokovia por ejemplo o que el mismo oponente también te esté descartando alguna carta pues hace simplemente que Stature acá se active y se quede con uno de energía durante toda la partida lo cual lo hace bueno porque a veces si tú estás por ejemplo desde turno 4 ya descartaste algo no o salió alguna ubicación que te descartó algo y ya la tienes Stature en coste 1 y la puedes lanzar todavía en turno final y muchas veces el oponente ya ni se da cuenta que tenías Stature en coste 1 todavía y para eso la sacas como una forma de factor sorpresa y seguramente le terminas ganando la partida Luego vamos con Vision que tiene una función Bastante similar a la de Capitana Marvel Que es más que todo de tratar de moverse ubicaciones Donde no se puedan jugar cartas verdad Donde ahí tú puedas ganar algún tipo de ventaja Vision es una buena carta que si encima Está bosteado con doble poder de Shuri Pues va a ser más difícil que lo puedan vencer Además que un Vision también te puede Evadir a un Shang-Chi ¿verdad? Porque a veces el oponente te quiere jugar un Shang-Chi En el siguiente turno y ahí con Vision Simplemente lo mueves y no dejas que el Shang-Chi Pueda eliminar a ese vision es una jugada bastante buena también ese tipo de, de cositas eso ya depende mucho del contexto y de cómo te encuentres en la partida pero la verdad vision aporta bastante en este masito y ahora, muchachos, nos vamos con Black Ball. Una de las cartas más olvidadas, menos jugadas del juego, pero gracias a Stature ha regresado con toda su gloria. Black Ball es una carta muy importante, es una carta con coste 5-8 de poder. Tiene un gran poder y encima no va a estar sujeto a un shang lo cual es mucho mejor todavía. Así que puedes lanzarla sin miedo al éxito. Black Ball acaba de descartar la carta de menor coste, pero sabes algo, a veces Black Ball puede descartar una carta clave aún así. Inclusive en mazos de destrucción, cuando te juegan Wave en turno 5, tú lanzas a Black Ball y a veces veces le descarta muerte y con eso tienes una partida bastante buena o le puede descartar a She-Hole también que, que, que pasó a costar dos también y eh, también puedes ganar una gran ventaja ahí así que Blackpool acá es una carta muy interesante y que es encima pues le, le haces el doble poder con Shuri vendría a ser de las cartas con el poder más alto que podrías poner en este masito y acá cerramos muchachos con la última cartita She-Hole ya les he explicado un poquito antes con las demás cartas cómo hacen sinergias con She-Hole es una carta que pone bastante poder inclusive la que tiene el poder más alto en todo este mazo de acá y que puede hacer posible que ganes por una buena cantidad de fuerza brutal o de poder bruto en una ubicación. Listo, muchachos, terminamos con la teoría y ahora sí nos vamos con los gameplays. Pues bueno, será así, pero ¿qué va a hacer? Igual va a llenar rápido. ¡Oh! Está que va llena. ¡Qué va llena este pajero! No tengo forma de ganar acá, es esta vaina. Bueno, estamos, estamos bien. Ah, acá ya salió tarde esta chica. Psylocke, Rock Slide. Mm. Acá viene lo bueno, viejo. Acá viene lo sabroso. Claro, acá puedo poner Vision para luego alejarlo, ¿verdad? Y eso que falta gran central que se active todavía. Vamos a. Uy, mira una piedrita viejo, eh. Piedrita Inc. No me jodas, viejo. En serio me da esa basura, bro? En serio me da esa basura. Bro? Ah bueno, gracias. No necesitaba esa mierda. Bro. ¿Qué diablos tienes acá, man? Oh. Oh, Destroyer, baby. El problema es que no, no puedo. No puedo jugarlo, maldito Destroyer. Ok. Acá hay forma de joderlo, ¿verdad? Uy, qué linda, viejo este, este encantres yo la quiero igualita voy a, voy a buscar Oye, pero encima con partículas verdes Le ha salido qué suerte, eh Está linda este encantres, viejo Ojalá yo voy a llegar a tener un encantres así Yo voy a llegar a eso también Vale, qué pena que no pueda tirarle esto ¿Por qué viene vals? ¿Sí? ¿Por qué no? A ver, vamos a ver esto acá. Espérate, espérate, espérate. ¿Estoy haciendo bien o no? A ver, solamente puedo jugar una sola carta nomás, ¿no? Él tiene Black Ball también acá, viejo. Bueno, le subo, vamos. Él sabe bien lo que voy a hacer acá. ¿Está Chijol ahí? Ok. Pues parece que ganamos acá. Ahí está. Todo está calculado, viejo. Todo está calculado acá. Acá no hay nada que hacer, viejo. Todo está calculado acá. Mm. El problema que es que no, ojalá que no sea un mazo con sinergias. Cigar Acá no queda más que jugar esto hmm. Hmm. Tipo de este Galactus debe ser, ¿no? Y acá viene esto, así si sale Black Bolt, a buena hora. Si sale She-Hulk... Titania. Ok. Oh, my God. ¡No! ¡Qué buen! Nada, me jodió ahí. Ya no hay nada que hacer ahí. A ver, espérate. Pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Simplemente no juego nada. Si me sale She-Hulk... Y como él solamente tiene el medio nada más... Todavía se puede, ¿eh? Vamos, viejo, no tengo nada que jugar, pero obviamente. A ah, caramba. Yo también quiero una así, eh. Ah, bonita, eh. Bueno, Profesor X Lo bueno es que... La vida es así, pues, viejo La vida es así Es lo único que puedo decir Llegamos a 18 acá Claro, él tiene tres cartas, nada más Puede ser que tenga Gamora Y Raccoon, ¿verdad? Llega a 16 Pero yo tengo 18 y llego a 21 si tiene Gamora con Raccoon que sería su jugada más fuerte. Si no, probablemente tire Magneto. Uy, tiras Magneto a la izquierda me, me malogras todo, creo. Si tira Magneto, si tira Magneto a la izquierda y mueve Yuri, me malogra, ¿verdad? Con Chihol, ¿no? Eso no estoy seguro, no sé si Chihol se activa igual. Efecto se queda. Bueno, vamos, pues. Ya, no importa, está hecho. O oh, jagger, jagger O no, en este mazo está más difícil, eh. Pero sí, no se descarta, puede ser. Ojo que el man acá le pone puño, viejo, eh. Oh. Pues, compadre. Déjame decirte algo. Lo lamento, que la partida... Esta no la ganas, eh. Ala, Castorcito, ¿cómo es? Castor, se quedó pendiente de tu revisión, ¿ah? Eh? Hasta ahora, hasta ahora no me olvido, ¿eh? Y algo mejor. Estoy en esto, estoy en un sub y bajo ahorita. No entiendo mi cuerpo. Está que entre que me quiero poner mal por ratos. Y de ahí estoy, pero me siento como un Usain Volvo. O ni tanto, en realidad como que me quiero poner mal de ahí me, me despierto bien. Como que estás ahí, ¿no? Que te quieres enfermar y dices, bueno, me voy a dormir un rato y así voy a recuperarme más rápido, ¿no? Y te despierta y despierta bien. Ya me estoy me estoy levantando. Siempre cada vez que me duermo, me des... no sé si voy a despertarme mal o me voy a despertar bien. Mira, vetando que estamos hablando de Thanos acá. Armor. ¿Baki? Uy, hoy se tiró. ¿Pero qué iba a saber yo que tenía Baki ahí, o jajaja señor vamos por acá Uy te puedo jalarle el min Uy lo único que sería que lo ponga acá nomás para evitar la desgracia pero es que igual ya buena suerte nomás viejo ya le subo no hay más Oh caramba tu cómo están tus viejitos están también también viejo también le deseo la mejor la pronta recuperación eh ¡Vamos, Bucky! ¡Let's go! ¡Perro! ¡Toma! Bien hecho, carajo. La destrucción ha llevado para... ¿Sí o no? Joto lo sabe, viejo. ¿Te ha llevado a rango infinito también? ¿Sí o no, Joto? Mm. Oye, no hay nada más que jugar, huevón. Puta. Pero acá podemos hacer esta jugada con silope viejo. Hacemos Zylocke, pasamos turno y tenemos Shihull por cero, ¿verdad? Mmm. Si de algo sirve, vamos a ver. ¿por? Porque ahorita, ¿qué podríamos jugar? Es que todo depende de lo que robemos, eh. Todo depende de lo que se robe. Hala, miércoles, infarto viejo. Y menos mal ya está recuperado y en casa. Y dice, qué bueno, viejo. Sí, pues a veces, ¿qué será? Pues el estrés, ¿no? Las cosas que uno pasa en la vida, ¿no? En la edad, el día a día. Todo, todo eso todo eso jode, pues viejo. Pero ya qué bueno que lo haya pasado. Que, que esté para arriba tu viejo. Qué bueno. Man. Me alegra. Me alegra bastante eso. Eh, le miente está esta vaina. ¿Qué hago acá? Oh. Mm. ¿Puedo tirar Mar Capitana Marvel? De, de final junto con she hulk creo, ¿no? She-Hulk sale gratis. Capitana Marvel. Y ahí me parece que podemos, podríamos ganar nosotros. Tenemos que, tenemos que este, no tener prio acá. ¿eh? Eso, mami. Muévelo, mami. Ah, mira, lo fumó hace, fumó 35. O sea, desde queda fumó hasta que fumado. Oh, Uy, que. Ah, bueno. No hay problema con eso. Ahora, él también va a utilizar la misma vaina, ¿no? Ahora el tema acá. Oh, oh, oh, oh no. Este man va a lanzar segura muerte por acá. Una pregunta, si yo tiro Taskmaster aquí, su poder de él es 9 11... llega a 11, ¿verdad? Su poder de Taskmaster, ¿no? En este en el reino cuántico. ¿Es así o no es así? ¿Verdad, no? Porque su poder base sube a 2 más lo que copia de She-Hulk. Está bueno. Ahora, ¿cuántas cartas tiene él? El Dead Nerd She-Hulk. Más muerte. Y si tira muerte al medio. ¿Cuántas cartas tiene para lanzar? Porque este pata ha destruido tres cosas. Bueno, estoy dispuesto a jugar, eh. Estoy dispuesto a jugar, viejo. Oh my god. Pues nice, ya está. Toma perro, toma perro. Así se hace perro. Oye, pero no le subió a Taskmaster los puntos, ¿eh? ¿Se han dado cuenta? Se ha quedado con nueve nada más Taskmaster acá. Pero si Lurin un lugar tan bonito, dicen, ¿no? Lurín, Lurín, Lurin. Eso queda cerca por Pachacamac, ¿verdad? Yo me he ido, yo he llegado hasta Pachacamac, no recuerdo, creo que no he llegado hasta Lurín, eh. pero una vez fui a, un par de veces iba a Pachacamac por un tema de la universidad, cuando estudié en la universidad, y ahí lo que recuerdo bastante de ese, de ese lugar, es que vendían un montón, había un montón de restaurantes que vendían este chancho, restaurantes de que vendían chancho por todos lados. ¿no? Nunca había visto tan todo tan junto, así, o sea, en un lugar que hayan tantos restaurantes que vendían chancho. Todos que vendían carne de cerdo aquí Carne, o sea, en cerdo a la parrilla Chicharrones, o sea, todo lo que te Puedes imaginar con cerdo, todo lo vendían ahí Y debe ser porque ahí tendrían seguramente Sus criaderos, sus granjas, ¿no? Montón, viejo, montón, montón Oh, perro Oye, este no me molestes ah, la que este es el cable del... Con tokens, ¿eh? Este es el cable con tokens, este es señor platudo, man Oh my god, no ¡No! Oh, ya me fregué ya. Ah, ya, pero tengo la respuesta. Pues, eso es lo bueno. Lo bueno es que tengo la respuesta, viejo. No os preocupéis. Eh, si, si no hay que tardar otras horas para llegar a mi casa, vivo. Espérate. Vives en San Martín de Porre. Y qué, ¿Y qué haces yendo a... Regresando a mi casa desde... Ah, desde Lurín. Ok, ok, ya te entendía. Pensaba que te estabas yendo a Lurín y estaba... ah, la mía! Este hombre está loco, man. Mira qué bonitas variantes, eh. Hay que, hay que, hay que dársela, eh. Tiene buenas variantes de perro este. Buenas variantes tiene este perro, viejo. Tiene buenas variantes este perro, eh. Bueno, vamos a darle como tiene que ser, eh. Tratamiento especial, viejo. Let's go. Maldito. No importa, vamos bien igual. A ver, acá me da ganas. Si le tiro Black Bolt ahorita, solamente le va a partir una carta. Tiene siete cartas ahorita. Ahora, si no le tiro Black Bolt, puedo lanzar después She-Hole más Scarlet. Y más otras cartas más. ¿no? O sea, me sería más, más beneficioso lanzar, no jugar nada y después jugar Iceman. Pues qué sé yo, jugar este lo que salga. ¿Qué más hay ahorita? Solamente tengo puras cartas... Uy, uh, también lo otro sería de que si lanzo Black Ball y sale Stature también. te reforzaría bastante, ¿no? lo otro es no jugar nada, viejo. Pero no voy a poder hacer Scarlet ahí, eh. Pasamos nada más, hacemos el acto de fe. A la mierda, León. Bon. Oh. Este es el único que tengo por hacer, ¿eh? <ríe> este es el único que tengo por hacer. Vamos, 14, 16, 17. ¿Podemos o no podemos? ¿Qué carta debe tener por acá, oh? Acá puedo llegar a 14 y 17. O sea, él necesita 11 puntos de poder para ganar acá. Puede tener un dino y con un dino me gana, eh. Con un dino me gana. ¿Y por qué no lanzaste el dino al medio, bro? <ríe> no te creo, eh. <ríe> <risas> no se le esperaba, pues viejo, que le iba a tirar eh, que le iba a tirar ahí la, la Scarlet. ¿no? <risas> ¿Tú crees? Pero qué, qué, tipo, qué, tipo de, ¿qué tipo de sustancia prohibida sería, no? ¿Cuál? Habría que, habría que saber cuál, esa la pregunta. Ok, Black Bola abajo. Mística acá no me sirve, ¿no? No me jodas, me quitas a Paul oh, Ok. Se le fue Galactus al diablo también. Pues eso es algo bueno creo Mystic acá no me sirve con nada No con Genia Solamente con Armor Nada más con Genia Ok esto está bueno La situación mejora un poco Pero puede ser que él tenga Shang-Chi acá ¿no? Que este man tiene Shanshi seguramente, vamos. Bueno, ya vamos a tirarlo por acá. Que no me quede otra. Far Wolverine? ¿Patriot? Ah, esta es la carta de que le ha dado la, la ubicación. Claro, como se descartó una carta Sokovia, esta turco está uno, ¿sí o no? Claro. Ya, que el problema está si es que, si es que tira Shang-Chi me, me jode, pero ya pues Tenemos que jugar nomás Ay, no, no, no, no, no, no, por favor Ok, todo se puede todavía, todo se puede, todo se puede Todo se puede, perro Ya, pues esto será por aquí, seguro Hay que guardarlo es la sorpresa esta para el final No me jodas no, me jodas. Ah, yeah. Dime, por favor, que tengo armor. ¡Bien! ¡Let's go, baby! Bueno, va a estar protegido. Mejor acá puedo mover Jeff, al menos. Lo puedo ponerlo acá. ¿Cuánto tengo acá? ¿17? ¿20? O sea, tengo mucho poder. Si él quiere lanzar destroyer solito, puede lanzar destruir algo más, ¿no? Claro, por si quiere tirar un Shang-Chi acá. Igual puedo poner esto por aquí por fregar nomás. Qué pena que no pueda hacer más. Ya quemó Galactus, ya lo descartó. Ya Sokovia descartó Galactus. Tiene Destroyer nomás para jugar, creo. Puede tener Shang-Chi también. Vamos a tirar acá ese si Snap. Acá creo que estoy con más confianza en tirar Snap ahorita. Puede ser que estoy poniendo Stature y Jeff lo estoy moviendo a la izquierda. Pues tengo 10 de poder ahí. Mira, ve. A ver, ¿qué pasó acá, viejo? Ve, destroyer. <risa> ¡Qué petición, <B? risa> ve! Ah, el con el que he llegado a rango 100 es el favorito ahorita. El mazo de continuo que he llegado a rango 100 con Nebula. Muy bonito ese macito. Y el mazo que más odio. Me parece que el de Galactus, ¿eh? Sí, o sea, el de Galactus que usa Spider-Man. Lo detesto ese mazo. Hoy me tocó todo el día Tilly Subterráneo, dice. ¡Qué basura! Ya, a ver, ¿a ¿qué que no, tenemos por hacer. Solamente esto nomás. Este man es Thanos Dead. Puede ser que tenga Doctor Doom. Este mazo lleva Doctor Doom me parece, ¿no? Bueno, Vision acá me puede salvar la vida. Oh my god. ¡No! ¡No, perro! Fíjate, pero Polaris acá puede sacar. Puede sacar, eh. Mira, ve cómo va a sacrificar todo el perro este, viejo. Ese es un perro. ¡Auch! No, hasta ahí estamos bien. da madre! No importa. Ya, pues ahí Vision nos va a carrear, supongo. Espérate, ¿Vision o Black Bolt? Es que va a depender, ¿no? No, Vision tiene que ser acá el carrero. ¿Esta ubicación te la gana Capitana Marvel? También. También. O sea, puedo lanzar Vision y el siguiente turno puedo lanzar Capitana Marvel también. Vision y Task, no sé. ¿eh? Si sale Capitana Marvel puede que, puede que use a Capitana en vez de, de Task. Porque Vision se mueve... Claro, pe viejo. Es que también estos mazos juegan Shang-Chi. Uh, lol. Space Va a cambiar la ubicación Soul No entiendo, ¿qué acaba de hacer ahí? Se está matando sus cartas Está locazo ¿Por qué hizo eso? Ya, salió Jeffcito viejo Todo para bajar a, Mort a Mortis um... Bueno, no queda otro, ¿no? Solamente Vision nada más y luego sacar a Task. Eh, eh, no hay más, ¿no? Porque lo otro también sería tirar Black Bolt. Pero es que de ahí que... Ah, y puedo sacar Stature después acá para ayudar. Y Jeff lo puedo poner a la izquierda. Pero no tengo nada más que jugar. Está feo eso también, ¿no? O sea, claro. Si hago Black Bolt... No, pues está feo después. Podría poner esta tiro a la derecha y podría poner este tap. Sí, pero está feo igual. Vamos nomás, bendición nomás, viejo. Qué bendición. Qué bendición nomás. Qué bendición nomás. Ta ah, bueno. Ay, ay, ay. Pues estamos bien. Igual tiene mucho poder ahorita. Mira, ve. Acá está mejor Capitán. No, Capitán Marvel se va a morir. El problema de acá es que si hago esto quedamos igual en 21 Y acá no está tan No está tan lejos de ganarme ¿eh? Espérate, ¿qué es lo que más me conviene acá? Ah, verdad No se muere el... mm... Claro, o sea Como es al final de la partida No se va a morir, ¿sí o no? Como se juega al final o como Capitana Marvel se al final La partida no se muere, ¿no? A menos que tenga algo para cambiar la zona Pues lo único Porque no creo que le pueda ganar igual Son cuatro puntos de diferencia acá Mi única esperanza está en, en Capitana Marvel, creo, ahorita Vamos a ver, pues Ah, no, pues se ha jugado para cambiar la zona Eh, pero espérate Let's go, baby Let's go, baby, Let's go, baby. ¡Toma, perro! Victoria. Ahí está, viejo, ¿eh? No va a quedar de otra. Va a armar toda su vaina ahí. Todo con continuo. Va a depender qué diablos va a hacer. Elige un perro. Puedo desc desconectar un poquito acá, eh. La carta es potente, la carta es potente. Te da, te da chances de poder. Eh, On oh my, no me jodas, en serio. Boón? ¿Cómo sabía, cómo sabías eso, eso? Bueno ya. No quiere que transforme el Legion, seguramente le conviene bastante, ¿no? Este es un continuo raro, ¿no? Este es Spectrum finalmente. Ya muy bien. Ah. Uh... Pues sí, supongo que haré Shuri Acá ahorita, tengo que hacer esto Y luego haré Black Wall. sí, es buena carta Iron Lad viejo activa, activa Una vez más el efecto de una carta potente Así que está bueno Es muy bueno, incluso he visto que hasta Activa, copia la habilidad de un Iron Man Y se vuelve pero potentísimo pues Imagínate un Iron Man con 6 de poder 12 de poder ahí Más lo que hay en la ubicación, está bueno Madre qué joda este huevón Claro, acá lo más grande va a ser Black Bolt. Black Bolt es lo más grande acá. Para, que, para poder lanzar TAS después. De paso que le, le elimino algo pequeño de ahí, ¿no? O algo de repente que pueda ser crucial ahorita. Si en caso ustedes quieren gastar en, en la Iron Lab, no está, no está nada mal el gasto, ¿eh? Por 6.000 de tokens es una carta que hace ese tipo de cosas y que va en muchos mazos, ¿eh? He visto que están que le incluyen en, en Patriot, en mazos, este, incluso hasta acá en Thanos también le están poniendo. Uy, solamente se quedó con una carta. Hasta que va a estar interesante la carta a descartar, ¿eh? Ya. No, le descarto una carta chiquita. Bo. Pero bueno, igual era una carta de cambio de... El problema es que él tiene Shang-Chi acá. cabo. Lo otro será ponerle Capitana Marvel. Capitana Marvel nada más. Porque si le pongo Taskmaster al medio. Hasta que tengo 18, es ¿verdad? 16, ¿verdad? O sea, le faltaría 8 puntos nada más para ganarme. Claro, le va a ser más difícil a él ganarme a la izquierda, ¿no? Probablemente ponga Spectrum. Weón. Eh, tiene Legion así que tiene para ponerla. Tiene para jugar las gemitas. Capitán Ambral me ganas de jugarla, eh. No, porque esto acá puede llegar a. a 20. Acá puede tratar de, de poner dos cartitas. No, bueno, ya Hasta que dime que no es Shang-Chi Por favor, no me rompas el corazón Ok Claro, no, no No es Shang-Chi No es Shang-Chi No es shang Toma, perro y este masito muchachos me ha encantado bastante jugarlo la verdad tiene unas sinergias bastante buenas y sobre todo porque no estoy muy acostumbrado a estar jugando o Vision o Capitana Marvel y Shuri casi ni la jugaba antes incluso cuando estaba en todo a su apogeo pero aún así me está agradando jugarlo acá porque veo que tiene muchas sinergias. generalmente Psylocke suele confundir un poco al rival también haciéndolo pensar por ahí que está jugando de repente un Galactus o algo así y juega de otra manera entonces eso también es muy importante para meterse en la cabeza también del oponente y hacerlo pensar que está jugando un mazo de diferente pero bueno cualquier o consulta muchachos ya saben aquí en la cajita de comentarios lo pueden dejar y recuerden que de lunes a viernes estoy haciendo transmisiones en vivo en la plataforma morada el enlace se encuentra en la descripción de este video. así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti